Vale, hoy vengo a anunciar algo importante Estoy grabando en 1559 para transmitirlo al 2055 ¿Vale? Lo digo porque, por si alguien dice Hostia, que este vídeo hace ya tiempo y ahora lo ves ahora y está súper cambiado, ¿no? Pues por eso, ¿vale? Entonces, ¿qué vengo a anunciar hoy en el pasado? Vengo a anunciar una cosa importante y es esto le afecta al canal, ¿vale? A ti que ves mis vídeos de vez en cuando y que, bueno, pues lo ves un vídeo sí, otro no, o siete vídeos sí y 49 no, pues no te afecta. Pero a la gente que vea los vídeos todos los días, a lo mejor le afecta un poquito. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué afecta? ¿Qué afecta esto? Venga, dímelo. Venga, yo te lo digo. Eh, la temporada de los meses de julio y agosto, nada más, ¿vale? Y un poquito de septiembre, vale, va a ser vídeos editados, editados de lujo, ¿eh? Editados, bien editados, como a mí me gusta, que hubieran quedado vídeos editados, vale, y son vídeos que son que se pueden editar y que tienen su lógica, que estén editados. Luego, de el 16 más o menos de esta semana, 16 o la semana anterior de septiembre hasta el siguiente año, eh, finales de marzo, finales de mayo, principios de junio, por ahí, es todo clips. Clips del canal que no están editados muy bien. Habrá algunos editados, otros vídeos no muy editados o simplemente cortados y ya está, subidos con una miniatura y un título. Y luego, eh, a partir de ahí, hasta junio, ¿vale? O sea, de mayo a junio, es decir, un mes. In, eh, será la época de Working Anti-Games, ¿vale? Entonces, yo esto lo anuncio aquí, ahora y ya está de moda, ¿no? El anuncio. Entonces, lo que yo vengo aquí a decir es eso. Que va a haber diferentes eh, etapas en el canal durante un año o durante un curso de tiempo. ¿Vale? Que no va a ser siempre lo mismo, siempre clips, siempre... Eh, vídeos editados, ojalá pudiera sacar vídeos editados, pero el tiempo no me da y si tuviera tiempo a lo mejor tampoco lo haría porque eh, me consume mucho tiempo y yo prefiero hacer directos que, que editar vídeos, pero editar vídeos también me gusta porque me gusta el resultado, pero me consume mucho tiempo y los directos a mejor hago Tres horas de directo, ya he hecho el directo Y los vídeos, aparte que tengo que hacer directo Luego tengo que editarlo Y a lo mejor me pongo a editarlo a las 11 Y acabo a las 2 de la mañana Entonces pues, ese era el problema Pero bueno, son problemas que tengo yo Y tú no, así que Suscríbete al canal si no lo estás Y activa la campanita Porque vamos, los vídeos que vienen Yo no lo sé todavía porque este vídeo <ríe> No sé cuándo está grabado Ni cuándo se va a subir, pero... Tiene que estar un guapo. Yo subo calidad, calité. Y si a lo mejor alguno de relleno tú sabes, ¿no? Pero yo subo calité siempre. Venga, hasta luego.